Thank you. <inaudible> <susp��Got> ya, yeah, va a ver. porque, la son ya, el este ley aquí, Don policarpo Buenos días, papá Iguna. Dita, papá, y me Don policarpo. papá, papá. Don papá. Allencio, papá. papá. Don policarpo pu... que papá. las No hay porque... a hablar aquí, que a tocar no hay carta. hay de papá, y ya, rahmen, a un día. Pasa a Ankitsi, papá no, Policarpo, Pero, ya, triste con quién? que más son con músico, más que cona. que Apré, ya a Se ha a a entregar sin coger. No sé qué es me Ari, ari. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.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 <genetics> las las Gabriel, <cleanbiraya> el carbón i el carbón a no caponero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 Gracias. es la Esa es la espada. Papá, papá, papá. Yeah, papá te, gracias, mamá. gracias, ¡Ay, papá! ¡Gracias, mamá! Ay, ya, tomamos, papá. Gracias, mamá. Man, ¡Ay, Papá, papá. mamá. ay Papá, papá. papá. Yeah, tu no, y carácter, era mamá, era una guieta, era una niña. que era el tercer año. Triámpica, no una corámpica, era una corámpica, era una corámpica, era una corámpica, que una corámpica, era una corámpica, era una corámpica, era una corámpica, era no corámpica, que hacer corámpica, no una corámpica, era una que ya con papá, practica, estamos un cheque. Ya con los se van a poner en papá, es Al niño Jesús de Bicabamba, lo capturaron por allá, por la parte alta, ¿no? Entonces, lo, en esa captura también, eh, o sea, de, al, eh, los caratacos con caratacas lo han traído acá al templo, entonces desde ese momento dicen que el niño permanece acá, ¿no? Es el niño que baja cada 15 de agosto a, a Pujura. En esa actividad también se eh, ejecutaban bastante, con bastante cariño los caratacos. y que se haya hecho una cosa, se ha hecho se ha hecho una cosa, se se se y que decir que no hay nada que no hay nada que decir que no hay nada que decir que no hay nada que decir que no hay no no si que no si tan alguien que imagino como hace hoy no si no Chac, chase, apunca, no compote, corruz de aiki, no corruz de capis, apame. Chet, el mafia, chida, tu gran rankings. Mana, ché, amigo, ché, no ché, manca, ché, ché, ché, ché, ché, ché, ché, ché, ché, que chiquita que ya que saca ya me rodadito Jaime no no a La música de Jarataka es una, es una representación cultural vipa del distrito de Vilcabamba, que representa generalmente uh, como, uh, como arte en las eh, festividades, en las diferentes eh, actividades que tiene la comunidad. Eh, netamente una música que es un 80% que es percusión, que está integrado a través de que son lo que es el pito, que generalmente son instrumentos como la flauta, y lo que son los, los tambores o los huancar, que hay tambores que son tambores grandes, que son hatton huancar o malta huancar, que son los tarolas. El huancar, por ejemplo, los tambores se construyen de lo que es del piel de ganado, que es el, el... de ahí viene el nombre Karataka, o sea, kara quiere decir cuero, y taka es algo que golpea ¿no? o no, sea, el que golpea el, el cuero, o sea, de ahí nace ese nombre de los caratacas Al pibe, que será gran. Arajar atacas, compañero, que ¿Qué no vale. Compañero, que no vale. que que mi costumbre con San Francisco de Asís, con Cargo drogo, familia iguana, ya tia iguana, tima, tía iguana, tia iguana, ay ni na por ejemplo paico cargo que <tose> maico no es local chido ay ni camu ni cosina pie paico no es chido camu ya wan te ay ni camu ay ni verdura ay me casanta apari apari apari na cospe chino ya me tanare cuípo chiki ya checo bien toma ya checo sumo ay ni na cuípo vos <tose> um, cargo, misa, y mira, mira, misa mira, Marina la mira, mira, mira, Nuestro que está en el suelo, santo vontano, venga a nosotros perdón, toda santo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no tan bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestros hermanos caratacas, acá de la comunidad campesina de Bricabamba, los embarados, eh, también tienen esta misión de, de visitar a los demás cargullo. Ellos ya tienen una responsabilidad de toda la Santa Noche. Y después de haber hecho la visita a los tres cargullos, a los mayordomos centrales, eh, también ellos van a hacer la apertura de este concurso de los caratacas. Eh, en este concurso tenemos eh, tres categorías, niños, eh, principiantes y, y veteranos adultos. Eh, a las tres en punto arrancamos y siempre con la única finalidad de, de re revalorar nuestras costumbres y tradiciones dentro de esa comunidad campesina de Vilcabamba. el trabajo de los caminos puentes, siempre tocan los caratacas, que llevan poncho, antes era seco y son mocoara, sombrero, su ligia, con todo eso tocaban los caratacas. Esta música nos representa mucho a nosotros, eh, nos hace volver eh, a volver a, a nuestra historia de lo que era antes de Vilca Amba. La música de los Caratacas eh, es nuestra, nuestra música autóctona de acá, de nuestra comunidad campesina de Vilcahamba. Eh, en sí, nosotros eh, a los Caratacas eh, la queremos revalorar, porque si bien es cierto nuestros ancestros eh, con esta música, eh, se ha hecho la agricultura, se ha hecho las festividades, eh, acá en nuestra comunidad campesina de Vilcahamba. Hasta que los no sé qué pero que hasta que pasó el templo, pero prácticas me llevaron a tu bueno este primer manto pachan eh, carampon que hay comunidad pitche y música toca y costumbre entonces no paiko como hijos de comunero eh, siempre tocan algo comunidades de jaltampon poner una no, na toca y h no entonces mi no paiko no caman, por ejemplo naceban eh, que y, música toca y gustaban una gente en por ejemplo, fainas comunales, que, que, fiestas patronales, que, que, sí, siempre, invitas que en a gente representa y música, entonces ya hay o sea, crea alegría en una faena, ya fiesta con entonces no camina hace y claro, no es un vecinoico y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 Sí, compañero y sí. donde, hay, ¿Qué pasa? No bueno, que no Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que material ni que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué por ejemplo eh, que, mandor ¿Qué Soco, fácil y pito me ah, San. Pito.